Hola, mi nombre es Emilio Enriquez. Mi nombre es Eric. Bonjour, je m'appelle Yas Abdelrahim, j'habite en Djibouti. If scientists are willing to sacrifice and be arrested and break the rules, then that will, we hope, inspire others to do the same.